Especial de 56 suscriptores. Era un día como cualquier otro en el colegio, cuando unos amigos me hablaron de un nuevo juego que se habían instalado en su celular, el Angry Birds Epic. Me contaron que era uno tipo RPG y había que salvar a los huevos. Como un clásico, me recomendaron y entonces me lo iba a instalar en la Play Store, pero no estaba porque seguramente lo eliminaron. Así que pensé en instalarla en una pk, Tardo en instalarse y cuando se instaló entre, al entrar ponía un mensaje en letras rojas y ponía esto: Me toca, te voy a matar, te voy a destruir. No le di mucha importancia al mensaje y me puse a jugar. Era muy entretenido y en el nivel 36 ponía multijugador. Mis amigos no me hablaron de eso pero seguro que era porque iba adelantado. Ya me pasé todo el juego pero me faltaba la cueva. Así que pensé en jugar con mis amigos a ese juego. Mis amigos llegaron a casa y nos pusimos a jugar. Aquí el que pierda se queda para siempre. Si quieres volver a ver a tus amigos. Intenta que ningún pájaro muera sino tú serás el siguiente. Ese fue el mensaje que apareció justo al entrar a la cueva. De repente se apagó la luz y se puso muy oscuro. Mis amigos estaban asustados pero apareció otro mensaje que decía lo siguiente. ¡Soldados! Agarren sus armas porque hoy nos vamos a la guerra. Estábamos aterrados pero teníamos que jugar para escapar. A cada uno le dieron un pájaro y un cerdo. Cosa que no era normal porque nosotros éramos los que escogíamos a los pájaros. A mí me tocó Red y el Príncipe Porky. A Diego Chucky Bigotes. A Carmen Matilda y el Cerdo Comerciante. A Juan Bombi un pirata. Y a Leonor Los Blues y un cerdo normal. Nun ¡Y no me gusta que les guste! Apareció una pequeña animación. Casi me dieron ganas de vomitar. Era tan realista. Ponía que había llegado al nivel 666. Después él mataba a un pájaro Que decía lo siguiente ¡Pasa oh, a dormir! ¡Uy, buenas Todos mis amigos estaban muertos <risa> Solo quedábamos Red y yo, la guindilla furiosa estaba azul me llamó tanto la atención que se la di a Red. Red hizo su poder normal de la guindilla. Pero algo cambió. También hizo la de Chuck, la de Bomba, la de Matilda, y la de los Blues. Carlos quedó inconsciente. Good ending.